Con más información y es eh, eh, con el, el joven fallecido artista el Kita tenía dinero para comprar un McLaren oigan eso Kita quien supuestamente conducía bajo el efecto del alcohol a alta velocidad se trasladaba en un McLaren blanco un vehículo que, que le compró a Chimbala por 12 millones de pesos según su padre quien se presentó el lugar del accidente en la comunidad de Doña Ana, en la citada provincia. El choque provocó que las piezas del carro se expandieran en varios metros del lugar de incidente. Rafi Vladimir Guerrera Cordero Quita se dirigía a Pizarrete, de la provincia Peravia. A mediados del 19, el cantante de música urbana Chimbala anunció la adquisición de un automóvil que caía en la categoría de supercarro McLaren 570, cuyo costo inicial totalmente es de 200 mil dólares, usado ronda entre los 130 y 160 mil dólares, precisamente el vehículo donde se accidentó quita. Sin embargo, muchas personas han cuestionado que realmente el ahora fallecido hubiese tenido tal cantidad de dinero para comprar ese vehículo, entre ellos el comentarista José Laluz, quien dijo... Ese muchacho no tenía power para comprar a un McLaren. ¿Eh? Mírenlo ahí, vamos, vamos a ver ese video, por favor. Estamos en la escena de un accidente donde acaba de, de, de sufrir un accidente uno de los artistas de Chimbala. Eh, estos son los restos que quedan de un. McLaren, carro, carro y miren cómo terminó, ahí chocó con esa barandilla, y miren aquí dónde está. yo lo digo? Por sus indicadores, por su número. Yo me metí al país y quizás tiene mil seguidores con 30.000 seguidores, con 30.000 escuchas, no seguidores, con 30.000 escuchas, seguidores tiene como 2.000. 30.000 personas que escuchan su música al mes. Cuando tú buscas los números de Chimbala son casi 2 millones. Cuando tú buscas los números de Rochi RD son 4 millones. Y Rochi RD tuvo un accidente eh, en el interior hace como un año y eh, tuvo que, hubo que pagar en la clínica. Hubo que pagar en la clínica, creo que... El lápiz le, le, le dio 100 mil pesos para pagar la clínica. Y el gobierno, el PLD, Gonzalo, Santiago Matías, tuvieron que pagarle todo. Entonces, muchos de estos muchachos usan todos estos equipos, y todos estos carros, te prenden, como una forma de promoción, pero cuando tú vas a la realidad, no, no es así. O sea, tú no puedes decirme a mí que ese muchacho tenía power para andar en un vehículo. ...de 8, 9, 10, 11 millones de pesos... ...que nadie te lo va a creer... ...eso dijo el papá también... ...que él se lo compró a Chimbala... ...en 12 millones de pesos... De modo que ...eso es un aparataje... ...eso no creo que sea verdad... ...tú buscas los números de él en, en... Instagram y no llegas a 100 mil seguidores... ...que por ahí también venden promociones... Es ...que tiene power para vender promociones... ...y si busca las canciones de él en YouTube... ...tampoco tiene muchas reproducciones... ...de modo que él tenía más futuro que presente... ...porque él... Tenía calidad y tenía talento, pero no lo había podido desarrollar. No era un cantante urbano reconocido, era uno de, de, de los de, lo de la cuadra de Chimbala, que quizás Chimbala lo estaba impulsando para que fuera alguien en el futuro. Pero no digas que te compró un carro de 12 millones, eso no se lo va a creer nadie. A menos que buscara los cuartos por otro lado, que yo no sé, pues. Es que no. La gente le gusta porque ¿qué gana usted? Pienso yo, está averiguando, está averiguando cuenta ajena de otras, ¿eh? Ay, no de, la de, de, carro. de un fallecido, no importa. No, no, no, óyeme, tú sabes lo que, mira, yo antes de yo entrar a, a, a, a, a la cosa urbana, al ¿eh? movimiento ¿eh? urbano, a, a tener conocimiento, porque no, usted no puede entrar y que no, que yo no, yo vengo desde... Tiempo de Corillo y Puente, se basó camino, de esa gente de atrás, de cuando los foques venían aquí a suplirse de música, para que tengan una idea. Oye, ellos hay personas que se firman para escribir. Es tan tal que hay personas que la firman para figura, para que usted ande con el artista. ¿Tú no sabías? Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Si sí, yo me pego, Dios lo quiera así. Y pa, va, vamos allá a Papi Juan. Va a sí. Vamos allá a Papi Juan. Papi Juan entre con nosotros a todos los lados. ¿Tú entiendes? Entonces, ellos ahí es que escriben, que escriben, Lele, el alma secreta. ¿Qué es lo que era en Puerto Rico? Un escritor. Todas las canciones del Fade la escribía. Estaba ahí escribiendo. Ve, ve Fade, esto es lo que tú vas a cantar hoy. ¿Tú entiendes? Y era millonario también. Entonces, no, no necesariamente usted es pegarse. También es trabajar. Trabajar detrás sí, del artista. Mira, sí. lo streaming hay que compartirlo con el escritor también. ¿Qué entiende? Entonces, usted no, sí. no puede estar buscando la quita para te gato porque José Luz cuando el PLD se robó todos los cuartos, él lo buscó. Él sacaba. No, fulano se robó esto. No. Pero dilo tú cuando cuesta la cadena que tú compras. No. Esa cadena cuesta un dinero, yo la voy a traer aquí. Yo voy a hacer un video en una joyería con la cadena mía. Pa. Entonces, antes vamos a hacer una apuesta, porque hay mucha gente que dice que no, que es calamina. Entonces vamos a poner un dinero. Pa, entonces traemos el video aquí, probando la cadena. ¿Tú entiendes? Porque hay mucha gente que de, de, de detrás piensa como que, no, un artista, mira, los bailarines. Yo conozco bailarines, no lo es corita de, de, de, de secreto. Tú lo yo yo lo llegué. ¿En qué es lo que llega? El... Tiene tajó. tiene motores grandes, tiene su seguridad. Y es corita, mamá. Mira el pinto, es que siempre anda con el alfa. ¿No se llama el pinto. Sí, calado, pero... No, en mano derecha del alfa es bla. So, entonces, usted no puede estar diciendo que ese muchacho no no ¿por qué no podía, se salía en todos los videos. ¿Al, ¿Alguien era él? Porque salía en los videos de Buloba, salía en los videos de los Chá, salía en todos esos videos. Entonces, ¿alg algún papel desempeñaba en esa compañía. Entonces, usted no puede estar ¿eh? haciendo leyes de armo caído. De, de ¿eh? Al lado de gente importante. Y entonces... Toda la con Chimbala también, ¿eh? Entonces, es decir, ¿Y que de un... ¡Claro! ¡Claro! Dani Punto Rojo ha pegado a algún tema aquí en este país. Es millonario. Es millonario Dani Punto Rojo. Y es artista de hobby. Y con... Porque, porque tienen su... Cuando viene a ver ese muchacho consiguió con chimbala la de millones lo invirtió y esos millones le, le dejan sus frutos. Porque tú sabes lo que no se multiplica, los cuartos chin. Pero a ti que te den papi Juan 2 millones. Toma 2 millones, eh, ponte a negociar. Son 2 millones. Que si, no, que si con 100 no te sale bien, tú tienes novecientos más para seguir intentándolo. Pero que voy a darle 20 y Si compró un carro de 12 millones, le quedan cuartos todavía para brillar. Si cuando lo que se discuta es muerto, ya el carro. No, de carro. quizá eh, Chimbala. No, no, no. Quizá Chimbala tiempo. dijo que, que era del carro. Eh, Para que no se viera tanto, ¿entiendes? Eh, cualquier culpa, cualquier resentimiento que la gente quisiera tener, no diga el que dé el carro. ¿Te entiendes lo que te digo? Pena, oye, que te canadito, que de peitora, no, que no le importa el cuerpo que esté en el piso, que lo que le importa es que los urbanos, que esto que. Mire, puede venir un primo de ese y comprárselo el carro, o una novia porque yo, yo tengo amigos que, que tienen de todo por lo es que claro que usted no tiene que andar ahí buscándole las críticas ¿Por, por qué José Laluz no, no investiga y PLD? los amigos de claro. porque, entonces quiere venir a hacer cosas de con y quita un compositor si yo tengo una una claro si yo tengo una canción la puedo vender a cualquiera es lo que yo quiera pedir, 100 mil, 200 mil pesos. ¿Tú entiendes? Los boricuas poco escriben. Los boricuas poco escriben. Porque no tienen tiempo, ¿verdad? No tienen tiempo de sentarse a escribir. Y eso, los guaremates andan con un cuarto que se acabó. Los choferes de esos tigres, ya tú sabes. Y entonces... Entonces por eso es que nosotros debemos ser mejor persona, buena, otra, mejor persona debemos ser. Un saludo a nuestro hermano y amigo en cámara.net. A tres y medio. A 3 y sí. medio. Sí. <ríe> no, no, que lo está lavando para pasarle un pollo. Allá, allá hay uno con 20 millones. Toma, lávalo. Eh. ¿Tú entiendes? <risa> <risa> no, que eso es así.